Estamos eh, junto a Muriel Rodríguez, ella fue elegida la jugadora del partido por Lautaro de Win. Ya tiene los premios en mano de nuestros auspiciadores, queremos felicitarla. Y preguntarte, Muri, por supuesto, eh, ¿ganó Lautaro 3-2, dio vuelta este partido? ¿Y cuáles son tus impresiones después de, de lo ocurrido en la cancha? Bueno, buenas tardes. Eh, agradecerles por el apoyo igual, por estar acá hoy en día y siendo unos fieles compañeros de, de nosotros, de nuestro equipo. La verdad, el partido estuvo bastante duro, intenso, la cancha está buena igual, obviamente pasto natural es, es más pesada, al principio entraba un poco dormida, nos costó un poco afiatarnos, conectarnos, donde el rival nos metió dos goles, y bueno, en el entretiempo tuvimos nuestra charla correspondiente, nuestro orengazo y entramos al segundo tiempo con todo, llenas de ánimo, de fuerza, de garra, con ganas de ganar y darlo vuelta. Y creo que se pudo, se logró. Eh, nada, estoy contentísima en verdad eh, por haber salido a jugar el partido. Creo que en verdad todas mis compañeras lo fueron. Eh, fuimos un equipo unido y supimos dar vuelta al resultado, que al principio estaba bastante dura hacerlo, pero lo, lo sacamos adelante. Eh, bueno, inevitable preguntarte qué pasó en el camarín, porque nosotros escuchamos las indicaciones de la profesora Paola y fue increíble cómo ustedes salieron con otra actitud a la cancha y también eh, qué significó ese segundo tiempo un gol para ti, en, en, bueno, en lo personal como, como jugadora y te hace también mejor jugadora del partido. Claro, sí, no, las palabras de la profe siempre son motivadoras, creo que... Nos inyectaron bastante, eh, se vio cómo entramos el segundo tiempo, con todo queríamos darlo vuelta como fuese. Y lo logramos, se dio, salió el gol, lo busqué en los tiros libres, no estaba, no estaba, no, no parecía, pero en una vuelta, pum, le pegué al arco y, y salió. Así que no, súper feliz por el gol, por la habilitación, igual el pase del tercer gol que nos dio el triunfo. Y nada, feliz, también un poco un poco frustrada conmigo por, porque siento que igual podría haber dado más. Salí con una lesión en la espalda, que la verdad me tiene bastante complicada, pero vamos a trabajar la semana, seguir entrenando con las chiquillas, la profe, trabajando la, la táctica, movimiento, definición, para el próximo partido no pillarnos con una sorpresa como nos pillamos hoy. Muchas gracias Muriel y felicitaciones por ser elegida la mejor jugadora del partido en esta oportunidad. Dale, muchas gracias a ustedes. Saludo aquí a, a nuestro fiel auspiciador JCP, ahí apañando y conectados.merch, que nos dieron estas botellitas y estos premios. Así que nada, agradecerle a todas las personas que están con Lautaro de Win Femenino. Y esto no se acaba, esto recién continúa. Así que vamos con todo, Lautaro. Eso. Gracias. Vale, Dani, gracias.